Hola amigos del canal Random y bienvenidos a una cosa que tenía muchas ganas de hacer que es un tier list de las películas horribles. Como ya sabéis aquí somos especialistas en películas horribles en películas de serie B y bueno durante estos dos últimos años hemos ido picoteando y se ha convertido en una sección fija del canal. Entonces esto es una manera de todas las películas que os hemos enseñado, ahora mismo son 45 en total, bueno pues daros una opinión general sobre cuáles son mejores peores para ver rodeados de vuestros amigos. Cosas a tener en cuenta, ¿vale? Son películas de serie B, entonces todas las películas de este listado objetivamente son malas. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero todas son películas malas. Lo que aquí vamos a juzgar es la cantidad de diversión que pueden provocar puesta en un grupo de amigos. Como podéis ver, tenemos cuatro categorías. Eh, la categoría A, que es maravillosa, que esta será. La película que os proporcione momentos maravillosos como vuestro grupo Divertida, una película que se puede ver Y una película que es Corred Insensatos Que no tenéis que ver bajo ningún concepto En general cualquiera de estas películas, vale, solo son difíciles de aguantar A no ser que seáis un enfermos como yo, que veis esto por gusto Pero en compañía pueden ganar enteros Y eso es justo de lo que vamos a tratar aquí ¿De acuerdo? De todas estas películas hay vídeos Así que bueno, si alguna os llama la atención y no la conocéis Siempre podéis ver el resumen Sabéis que en el canal secundario a veces las tenemos, eh, a veces se pueden tener puestas allí. Entonces, son 45 películas, pues, eh, eh, tened paciencia porque vamos a estar aquí un buen rato porque voy a hablar un poquito de todas y cada una de ellas. Están puestas abajo, como podéis ver, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de <risa> lógica, según han caído, y bueno, pues las voy a ir comentando según, según salgan, ¿vale? Y esto va a tiempo real, ¿eh? Aquí, como quede. <coughs> Comenzamos por El potro se desboca. <risa> Vale, <risa> hemos empezado fuerte, porque como ya sabéis, esto es una película de boxeo, ¿m? pero eh, es una película que está mal grabada, mal montada, mal editada, bueno, es, es un puto desastre, pero su objetivo principal, que es informarnos sobre el boxeo... ¿m? pues también está mal, y hay que ser muy enfermo para que puedas eh, centrarte en el boxeo con esta película, en los años 90 podría ser, hoy nadie, nadie puede hacer lo que se viene a hacer con esta película, entonces eh, por las risas le pondría en se puede ver, pero creo que lo vamos a poner en correr sensatos vale yo creo que eso es mucho más de lo que merece, eh, porque en compañía tampoco vamos a ver esto. En fin, continuamos con La noche del terror, La noti del terrore. Bueno, una película de zombies italiana con unos momentos enfermizos, antológicos, unos zombies de pan que estallan y bueno, yo creo que es todo un clásico, posiblemente una de las películas más conocidas de Italia y una película que, que yo creo que hay que ver sí o sí. Además, eh, es muy divertido ver la cara de la gente con los momentos what the fuck, que si conocéis la película ya sabéis cuál es, así que La noti del terrore se va a ir a divertida. Se divertida y ya veré si no, si no la cambio a maravillosa. De momento la dejamos ahí a ver cómo, cómo se desarrolla esto. Vale, eh, continuamos con Despedazator Slime City. Eh, Despedazator Slime City es una película que prácticamente es un proyecto universitario. Es una película... Bueno, pues que se nota que han tardado varios años en hacerla porque al protagonista, a medida que avanza, le van saliendo canas y demás. Y detrás de ella se nota que hay muy poco, pre muy poco presupuesto pero hay muchas ganas en hacer una película decente. Lógicamente sale lo que sale, ¿vale? Pero es una película que, por el cariño y por las ganas que le ponen en hacerla, no le voy a poner un maravillosa, pero yo la pondría aquí, en divertida, ¿vale? Porque tiene momentos muy divertidos y con un grupo de amigos, creedme, que, que gana muchos. Bueno, siguiente, Jotep. Bueno, Jotep es complicado, ¿vale? Porque como ya expliqué en el mismo vídeo, no lo considero una película horrible, pero eh, sí que tiene un guión y unas locuras propias de la serie B. Yo creo que detrás de esta película lo que hay es un troleo brutal, porque están poniendo como una película así con mensaje y de repente empiezan a pasar tonterías. Pero eh, de cara a verla en un grupo, más allá de los dos o tres momentos concretos, yo creo que en un grupo no es una película que, que vaya a cuajar demasiado, si os la ponéis en un grupo de amigos. Entonces es una película que está bien, pero en un grupo de amigos, que es lo que estamos juzgando? Creo que no es lo suyo, así que vamos a dejarla en Se puede ver. ¿Vale? Con todo el dolor de mi corazón, porque es una película que me gusta, pero, pero creo que para esta categoría, eh, creo que este es su sitio. Siguiente, Al Filo del Infierno. Bueno, ¿qué puedo decir de Al Filo del Infierno? ¿Eh? ¿Qué puedo decir de ella? Es una película que es uno de mi top 5, ¿vale? De este tipo de cine, de serie B, que ya sabéis que a mí me gusta más que casi que el cine normal. Bueno, pues un grupo de música que les van pasando una serie de cosas sórdidas. Las poderosas nalgas de Thor nos cortaron, costaron un baneo en Twitch. Y bueno, pues eh, no puedo decir nada más de ella, que es absolutamente delicioso desde el minuto uno hasta, hasta el último. Es una película que en cuanto a serie B, en cuanto a ver con un grupo de amigos, es sin duda perfecta. Así que, al filo del infierno... Por su desarrollo, sus mayonetas y principalmente por su giro final, por su plot twist, merece estar en el top maravilloso. No hay otra. No hay otra opción. Continuamos con... ¡Buf! Agresión en la casa del terror. Agresión en la casa del terror creo que es una de las peores películas que he visto en toda mi vida. Eh, sin, sin excepción. ¡Buf! Eh, es una película muy dura, muy dura de ver, ¿eh? Entonces, eh, aparte que no se entiende, esta película la vimos en un directo en Twitch, estábamos más de 100 personas y al acabarla tardamos entre más de 100 personas cerca de una hora en averiguar de qué iba, porque está muy mal contada. Tenían una idea clara, pero a la hora de desarrollarla pues no quedó bien y, y bueno, pues considero que es una película fallida en todo y salvo dos cosas concretas. No es algo que, que os recomiende ver nunca, entonces eh, la vamos a poner en corred insensatos porque es una película verdaderamente mala. Siguiente, Alien 2 Sobre la Tierra o Tiempo Real la película. Bueno, pues Italia, ¿eh? Italia y sus secuelas falsas, ya sabéis, eh, Terminator 2 King Dark, Alien 2 Sobre la Tierra, Zombie 2, bueno. Pues una película que tiene un guión que debía dar para 20 minutos más o menos, pero en base de. Bueno, eh, inflar el tiempo y alargar las escenas a un nivel exagerado, queda un producto que es absolutamente insoportable. Eh, tiene alguna buena idea, pero es una película que es súper, súper, súper aburrida. Por tanto, a correr insensatos. Bueno, ahora llega un clásico de los videoclubs, eh, Alienator. Alienator, este ser. Maravilloso, eh, hijo de Tina Turner y Arnold Schwarzenegger, que va disparando, viene de caza a la tierra buscando fugitivos, que bueno vienen huyendo de una malvada dictadura, y, y, y bueno un desarrollo súper divertido, unos diálogos mágicos y, y una serie de sorpresas que no dejan a nadie indiferente. Eh, no creo que la vaya a meter en maravillosa, de momento la vamos a dejar en divertida, porque creo que es, es todo un clásico de los videoclubs, y yo creo que todo el que está metiendo en el mundillo en algún momento ha llegado a ella, y es muy divertida. Para ver con un grupo os aseguro que os vais a reír mucho. Siguiente, Aqua Slash, el tobogán asesino. Bueno, no es un tobogán asesino, es una persona que mete cuchillas en un tobogán para que muera gente Pero tenemos una película que si no recuerdo mal duraba cerca de 90 minutos Y todo lo interesante pasa en los últimos 10 minutos El resto de la película es relleno, relleno Que si Mike le gusta a Jessica, que si Jessica le gusta a Joe Triángulos amorosos Y bueno, una serie de peripecias y absurdeces que a nadie le interesan vale, eh, Totalmente prescindible, totalmente aburrida bueno, algo que no recomendaría ver a nadie porque es bastante mala película y bastante aburrida. Pero reconozco que podéis divertiros mucho eh, buscándole errores, porque tiene errores a mansalva, no solo de guión, errores en pantalla, eh, muñecos, eh, palos que sujetan los decorados... Bueno, es un puto desastre. Así que eh, es una película muy mala, pero si la veis con el chip de buscarle fallos, os lo vais a pasar muy bien. Seguimos con... ¡Oh, Bruce Linito! Bruce Linito, agente 003 y medio, Wen Wen, esta especie de James Bond falso de Filipinas. ¿Qué puedo decir de Bruce Linito? Sus mágicos diálogos, las palizas que da, <risa> las patadas voladoras, sus inventos, sus coreografías, sus diálogos. Y por favor, es un misterio, muy misterioso. Yo creo que Bruce Linito, por todo lo que nos ha dado, sin lugar a dudas, merece estar aquí, en la A. No sé qué pensáis vosotros, pero... Yo creo que Bruce Linito tiene que estar en este top claramente arriba del todo. Más. Bueno, un clásico legendario donde los haya. Dunyayi Kurtaran Adam, conocida mundialmente como el Star Wars turco. Bueno, este pastiche de camas elásticas, muñecos disfrazados, imágenes robadas de diferentes películas, la música de Indiana Jones... Fijaos si he visto esta película a veces... Que cuando oigo la, la canción de Indiana Jones, no pienso en Indiana Jones, pienso en Kuneid saltando y dando volteretas los disfraces la, las explosiones, el sinsentido que, que, que es un constante desde el minuto uno, las patadas voladoras, las rocas explosivas las momias explosivas bueno, todo explota en esta película eh, bueno, es que no hay que hablar de ella, hay que verla y es una película que tenéis que ver sí si o sí, sí, o sí, ¿vale? No hay más, no hay más. ¿vale? No un recopilatorio, no ver trozos, hay, hay que verla alguna vez en la vida. Absolutamente para maravillosa. Bueno, Attack of the Killer Tomatoes. Vamos a ver. Esta hubo, yo mismo, ni siquiera le puse eh, eh, películas horribles. Es la única de las que vamos a ver aquí que no está nombrada como películas horribles el vídeo, me refiero. ¿Qué pasa? Eh, Attack, of, Attack of the Killer Tomatoes tiene un, un problema de cara a analizarla aquí. Que es una película que es comedia. Es una película que está hecha, pensada, escrita como una comedia. Una comedia absurda. Tipo Leslie Nielsen, por así decirlo. Entonces yo no lo considero una mala película. Considero que es una comedia. Entonces, con tonterías, con chorradas, una comedia absurda. Entonces, ¿qué pasa? A día de hoy, pues obviamente, es de los años 70. Han pasado prácticamente 50 años cuarenta y pico años y el humor está muy desfasado en la actualidad, pero teniendo en cuenta que es una comedia, no la puedo considerar mala película entonces, ¿qué pasa? es eh, lo que estamos jugando aquí es el tema de las risas y demás, entonces al haberse quedado tan desfasada bueno, no la considero mala película, pero creo que tendremos muchas mejores opciones para reírnos con un grupo de amigos. Entonces, bueno, lo vamos a poner en Se Puede Ver, porque puedes pasar un reto entretenido, pero no es la mejor opción que vas a tener. Siguiente, el Sargento Kabuki Man. Bueno, bueno, bueno, bueno, Sargento Kabuki Man. ¿qué podemos decir de Troma? Troma, ya sabéis, humor zafio, potingues verdes, escaldología a tope... Podemos decir que el Sargento Kabukiman es un poco una parte light del Vengador Tóxico, ¿vale? Es un poquito más ligero, un poquito más family friendly, que no lo es, pero un poquito, un poquito menos bestia que, que el Vengador Tóxico. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer con Kabukiman? Bueno, es una película que es divertidísima. Troma siempre busca la intención de, de hacernos reír, precisamente apoyándose en su propia cutrez, ¿vale? Pues, perdonadme que va tanta agua. En su propia Q3 busca hacernos reír Esto siempre le va a restar un poquito Que, que nos intente hacer reír en su propia Q3 Para mí siempre va a restar un poquito Entonces, bueno, como Troma me gusta muchísimo Voy a ponerlo en divertida El Sargento Kabukiman es muy buena opción Quizá no la mejor, pero desde luego es, un, es una opción a tener en cuenta ¿Vale? Bueno, Vengador Tóxico ¿Qué podemos decir del de Vengador Tóxico a estas alturas? Esta maravilla, Melvin, que muta en los potingues verdes... Con la fregona se pone a matar a la gente... Hubo mucha controversia con esto... Mucha gente diciendo que El Vengador Tóxico no es una película horrible... Que es una película... Es una muy mala película a todos los niveles técnicos... Precisamente Troma lo que aprovecha es esa cutrez... Esos técnicos, esos medios mal ejecutados... Se apoya en ellos para hacernos reír... ¿Lo consigue? Sí, pero es una película mal hecha pero eh, Toxi, sin lugar a dudas, merece estar en maravillosa por todo lo que nos ha aportado, por esa gran saga, sobre todo por esa cuarta maravillosa película, que, que estaría casi por encima de todas estas que he puesto, que es una saga que no podéis perder, pero desde luego Vengador Tóxico tiene que estar ahí arriba, donde tiene que estar. Bueno, era así una vez el diablo, Uf, esta es complicada. Vamos a ver, aquí tenemos eh, una trama que no se entiende, en absoluto, no se entiende en absoluto. Es como que se juntan varias tramas, que hay una casa maldita, como que va repitiendo el mismo día en bucle, un calo malvado, un caballo satánico, un gato, una momia que recupera su barco, bueno, un pastiche de cosas que es como que varias fuerzas malignas diferentes se juntan en un mismo punto y una pobre muchacha se ve envuelta ahí. No se entiende bien bien lo que pasa, pero es una película que es la más divertida porque tiene un poco el defecto de Alien 2 ¿vale? el tiempo real de la película, solo que el tiempo real aquí está siempre ejecutado sobre las muertes de los personajes, concretamente sobre la muerte del calvo malvado que a lo mejor le dan una hostia y se tira en cámara desangrándose tres minutos y los gritos los berridos lo absurdo que es todo, provoca que te rías sin parar, sin parar eh, cuando el hombre eh, dispara al caballo y le pega 50.000 tiros y no le da nunca bueno, bueno, es que es, es, que es algo tan demencial que hay que verlo. Eh, bueno, debería estar en Corred Insensatos, ¿vale? Por su calidad y por todo, pero por su entretenimiento y por lo bien que te lo pasas, se va a venir a, a la B, a divertida. Y por algún motivo que no entiendo, la he visto ya cinco veces en mi vida. No sé por qué, algo estoy haciendo mal, pero así es mi vida. Bueno, siguiente. Golden Bad vs. Black Star, la versión coreana, si no me equivoco. De, de Batman, ¿vale? con su archienemigo, bueno, unos dibujitos eh, absolutamente horrendos horrendos, mal dibujados, mal hechos un guión inentendible un doblaje, bueno, el doblaje no está mal pero pero es que no, no encajan, no está bien cuadradas las voces los dibujos están mal hechos, los fondos reciclados a los personajes mientras hablan les, les desaparecen trozos en plan le falta un brazo es un espectáculo horrible horrible y, y a no ser que estés hasta arriba de algo eh, ...se te va a hacer insoportable... ...entonces... Eh, <risa> ...vamos a ponerla... ...vamos a ponerla yo creo que en Corred Insensatos... ...porque... wow hay que tener mucha tragadera para aguantarla... ¿eh? ...pero sí reconozco que... ...que los dibujitos os pueden hacer reír muchísimo... ...pero también hay momentos de alto cringe... ...así que ahí queda... ...bueno, siguiente, ¿esta cuál es? ¡Ah! La larga noche de la furia Night of the Lepus... Volvemos un poquito al tema de the Attack of the Killer Tomatoes, ¿no? Eh, es una película que está hecha en serio, pero años después, porque es de los 70 también, 40 y pico años después como es hoy, se le ven las costuras por todas partes, pero su intención era seria. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues se ha quedado muy desfasada, los conejos dan ternura y la película en general es, se me hizo bastante aburrida. Entonces, eh, a lo mejor si la ves solo, si te la calificarían no un se puede ver. Pero creo que para un grupo de amigos no es una película que recomiende... No, es que... Tam... No, no. Porque es una película que está más o menos bien hecha. Entonces la voy a poner... La voy a dejar en se puede ver. En se puede ver y ya está. Así, bueno. La dejas de fondo mientras ves los conejos con ternura y demás. Y ves cómo matan gente. No es la mejor opción. Es a mi gusto de las peores, pero... Ahí, ahí queda. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hard Rock Zombies. Hard Rock Zombies. Eh, esto es algo eh, simple y llanamente maravilloso. Voy a ponerla ya en la A, ¿vale? <ríe> y ahora no os explico por qué. Bueno, Hard Rock Zombies es un grupo de rockeros que va a un pueblo y los del pueblo les matan porque no quieren rock, porque el rock corrompe a, a los jóvenes y tal. Bueno, es una película que, que es un disfrute máximo. O sea, tiene una cantidad de escenas legendarias, como esta, como nos fiáis de los libros, como os acordáis de aquella cabra. Bueno, y un montón más. Tiene un montón de frases, tiene verlas prácticamente en cada escena es muchos momentos para el recuerdo, como aquel enanete subido en la vaca, bueno, es que es algo, algo completamente <risa> que nadie se puede perder, nadie se lo puede perder y muy atentos a las caras que pone la gente en el momento, rack ese momento, si se lo ponéis a alguien que no la conozca, en ese momento fijaos en su cara porque es os aseguro que es impagable esa sensación por supuesto, en maravillosa bueno House of Death, House of Death, House of Death, House of Death... Bueno, ¿qué podemos decir de House of Death? V Ball a tope, eh, se estrenó a lo grande, ¿eh? Otra película que está hecha con toda la intención de ir en serio y, y, y es un desastre, un desastre de proporciones inimaginables. Pero es tan mágico el desastre que han cometido, tan absolutamente maravilloso, que, que es que hay que verla, es que es una película que hay que ver. Los diálogos están mal... <ríe> Los planos dando vueltas a los personajes, fallos a cascoporro se ven los, los, los trenes, las vías de, de las cámaras, se ven micrófonos, se ven figurantes, zombies sin maquillar, el montaje con planos insertados, imágenes del videojuego pegadas de por medio sin venir a cuento. Bueno, eh, House of the Death es de, por supuesto, visionado obligatorio en un grupo de amigos. No lo dudéis. Jesucristo caza vampiros. Jesucristo caza vampiros... Mmm, eh, volvemos a lo mismo, es una película que está hecha con la intención de hacer reír otra película que se ve que han tardado muchos años en hacerla le pasa lo mismo que a Despedazator que el protagonista, Jesucristo, eh, le van saliendo canas a medida que avanza la película ¿qué problema tiene? que, es, que está hecha buscando la comedia se está apoyando en la Q-3 para ser comedia no es algo malo, es una película que nos hace reír pero no es una película horrible como tal que esté hecha en serio y fracasando entonces, Jesucristo Cazavampiros es algo muy divertido de ver, muy recomendable, pero no lo puedo poner en maravilloso, ¿vale? Lo voy a poner en divertido por sus muchos momentos eh, épicos, que merece mucho la pena verla. Kill Squad, Grupo Asesino. Es una película maravillosa. Maravillosa. ¿Vale? Tiene un giro final absurdo, que no tiene ningún sentido. Bueno, en general la trama no tiene ningún sentido. Es como si hubieran hecho una adaptación en carne y hueso del Street of Rage. Básicamente es un grupo asesino que va a diferentes puntos a pegarse con gente. Que si con camioneros, que si con vendedores de coches, que si con chatarreros, que si con basureros. Bueno, van a diferentes eh, tiendas, van a diferentes oficios a pegarse con ellos. ¿vale? Entonces, eh, pues una película absolutamente imperdible, maravillosa, pero creo que no la voy a poner en el más top porque dentro de... que es algo que os recomiendo mucho que veáis, creo que es una película que está hecha en serio y su bajo presupuesto simplemente hace que, que se vea cutre por su bajo presupuesto pero no, no la considero una aberración como las que podemos tener en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Es una película simplemente, pues prácticamente hecha entre un grupo de amigos, pero ahí queda porque es muy divertida bueno, el especial navideño Krampus eh, ¿Qué podemos decir de Krampus? Una película súper divertida ¿eh? Con un montón De cosas legendarias para pasar al Recuerdo, uy, se me ha quedado en Corredo Insensatos, es infumable No veáis eso, el bicho aparece 20 segundos o 30 segundos en escena Y la trama no se llega a entender bien Se supone que Krampus viene una vez al año A castigar a los malvados Pero aquí aparece cuando le sale de los Pirindolos, ¿eh? Así que, bueno, eh, va a quedarse ahí porque no tiene sentido la película. El bicho no sale y es aburridísima. Bueno, Lady Terminator. Lady Terminator, ¿qué hacemos contigo, Lady Terminator? Eh, otra copia más de Terminator. Eh, Terminator y Robocop han sido las películas que más copias han generado durante los años 80. En este caso nos encontramos con Lady Terminator, que la vais a ver mañana en el canal, ¿vale? Y bueno, pues es una película de una chica que por algún motivo, que no se explica bien, se convierte en robot y bueno, pues tiene que tirotearse con gente, básicamente, tiene que buscar a una bisnieta o algo así de una maldición que está maldita y bueno, tiene que buscarla, Lady Terminator es la mala, habrá una serie de protagonistas buenos que van en su contra ¿Qué podemos decir, es una película que bueno, dentro de que es mala, es una copia, pero es muy entretenida, tiene muchísima acción y a pesar de que hay muchas cosas que no tienen sentido Considero que es una película Que es bastante entretenida y divertida de ver Entonces yo la voy a poner en divertida La voy a poner en divertida Porque creo que merece la pena echarle un ojo <coughs> Bueno La noche de los demonios Otra que también causó controversia Por ponerla en películas horribles Mucha gente me dijo cosas del tipo Que una película no te guste No quiere decir que no sea buena A lo que yo respondo Amigo, que una película te guste no quita que sea muy mala película. Y La noche de los demonios, si entiéndolo mucho, es una muy mala película. Tiene un ritmo nefasto, ¿vale? Eh, toda la acción, todo el contenido importante, por así decirlo, se concentra entre el minuto 50 y el minuto 57. Previo al minuto 50 no pasa nada, tiene un problema de ritmo muy serio. A mí es una película que personalmente me encanta, por los caretos de los poseídos, los potingues verdes... y su sinsentido del final pero vamos a ser serios es una película que en los 80 ya era mala entonces eh, le voy a poner en la C, en se puede ver porque tiene escenas muy legendarias como aquel pero en general es una película muy aburrida que, que tienes que pasar escenas vale, entonces la pongo ahí porque en cierto modo me gusta pero tiene un problema de ritmo grave bueno, Megapiraña, llegamos a la parte de Asylum Pero bueno, con Megapiraña voy a ser... Voy a ser bueno, ¿vale? Porque Megapiraña me ha parecido lo mejorcito que ha habido de Asylum eh, Asylum eh, está, por así decirlo, intentando imitar a Troma a día de hoy Está intentando hacer películas cutres que provoquen la risa Solo que no lo consiguen, solo que su gracia Gracia Se basa en hacer un bicho digital Un bicho digital, pegarlo ahí en medio Y como quede entonces, eh, eso se supone que es gracioso La gente joven pide mucho Asylum Pero no son películas graciosas eh, Son películas que, que son en general muy aburridas Y su gracia reside en ver el bicho digital eh, Y esto queda gracioso en un resumen de YouTube en, una, en un recopilatorio de escenas absurdas Pero una película en general de Asylum son insoportables Pero tengo que decir que Mega Piraña me divirtió muchísimo, me lo pasé muy bien porque al igual que otras de Asylum tienen un problema de ritmo insoportable esta, como que han querido hacer una película que duraba tres horas condensarla en hora y media, entonces da la sensación de que todo va a toda velocidad entonces, entonces es una película que yo os voy a recomendar muy mucho y la voy a poner en divertida porque me lo pasé francamente bien viéndola, eh eh, esto, esto se lo doy a Silum y hay que dárselo. Y por el contrario, ahora llegamos a Mega Shark vs Crocosaurio. Eh, lo que os hablaba antes, una película que es absolutamente insoportable. Bien, eh, igual que Mega Piraña era una película de 3 horas que parece que la han acelerado para que dure hora y media. Megasark vs. Crocosaurio tiene el defecto de una película italiana Tenían metraje, da la, da la sensación de que tenían metraje para 40 minutos Y que lo han estirado para que dure hora y media Tenemos una cantidad de escenas de relleno de nada De nada, de gente en la cabina mirando ¡Oh Dios mío, va a destruir! Eso Y ya está, y no sucede nada Ponen una música épica para que parezca que están sucediendo cosas Y no pasa nada Una muy mala película, aburridísima Y que nadie debe ver el vídeo considero que está gracioso, está gracioso ver trozos en internet, que es por lo que lo piden la gente joven, porque dudo mucho, dudo mucho que alguien vea Megasark de sus crocosaurios y siquiera sonría, lo dudo mucho. Siguiente, Ninja Terminator. Bueno, llegamos al legendario Richard Harrison. Richard Harrison, ¿sabéis que es el actor fetiche de, de la randomstencia, de películas horribles? Bueno, si hay quien no conoce la historia de Richard Harrison... Básicamente es un tipo que se fue a Hong Kong para hacer una película de ninjas, pero luego todas las imágenes que grabó, pues los directores, Godfrey Ho y otro que no me recuerdo su nombre, se dedicaron a coger 10 minutitos de las escenas que había grabado, pillar una película china de los 70 y pegar 10 minutitos de Harrison así por la película sin que pinte absolutamente nada y bueno, venderlas como películas con Richard Harrison. Entonces grabó el tío una película y creo que hay veintitantas con, con su cara. Entonces, Ninja Terminator posiblemente es la más famosa, aquel señor con bigote, con el teléfono de Garfield. Entonces, eh, dentro de lo malo, dentro de que es un robo y de que las escenas de Harrison poco o nada tienen que ver con las de Jaguar, considero que es muy divertida porque es una película con acción constante, artes marciales con, constantes, y, y bueno, la trama de Harrison no pinta mucho, no tiene mucho sentido, pero, pero los Transformers mensajeros, los ninjas de colores tirando bombas de colores y acción sin parar, es que sin parar no paran de suceder cosas en toda la película a lo mejor de otra manera hubiera podido ser como una película de Jackie Chan, de Bruce Lee pero considero que es una película muy entretenida si os gusta el cine de artes marciales así que la vamos a poner en divertida y por el contrario ahora tenemos Ninja Dragon que bueno, es una película que, con Richard Harrison que sucede exactamente lo mismo ¿qué pasa? que la película en la película sobre la que está pegada pues es una película de mafias, con trama, tirando aburridas, una película que tiene un problema de ritmo, así es lenta. Y bueno, es una película de dos familias de mafias enfrentadas y Harrison pegado de por medio. Eh, a mí me ha resultado entretenida, pero no considero que sea una opción excesivamente válida. Entonces la voy a poner aquí, vale porque a mí me resultó muy entretenida, cuando la vimos en el directo fue bastante entretenida para todos. ...pero tampoco considero que sea una película divertida... ...salvo las escenas de ninjas con Harrison... ...vale, que esas siempre son divertidas... ...los ninjas rojos que desaparecen, brotan, tal... ...lo demás no es algo que... ...que sea recordable, pero considero que es... ...ya digo, entretenidita... ...bueno, bueno, bueno... ...Undefeatable... ...Undefeatable... ...¿qué podemos decir de undefeatable? ...bueno... <risa> ...esta escena que se hizo viral hace unos años... ...de estos dos hombres descamisados... ...untados en aceite... ...uno le saca el ojo, lo cuelgan... Keep an eye, stingray, Grace, ya Bueno, pues eh, Undefeatable es una película Súper divertida Que La verdad es que tú lo pasas muy bien, es un malo Que se dedica a matar a todas las mujeres Que se parecen a su mujer, que son todas En la ciudad, <risa> en la ciudad Que todo el mundo sabe de artes marciales Y bueno, pues deben <risa> deben, tener, deben darlo en el colegio eh, Cynthia Rothrock eh, Que es como un bandán femenino Por si no la conocéis bueno, eh, una película que, que tenéis que ver es muy divertida y muy disfrutable, así que la vamos a poner en en una B, que ahí yo creo que encaja bastante bien. Ya digo, es un, una película que tenéis que echarle un ojo, sobre todo por su, por su escena final, que es legendaria. Bueno, bueno, bueno, bueno, que llegamos, llegamos a la joya de la corona, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir eh, de, esta, de esta maravilla? No podemos decir nada. No podemos decir nada de esta maravilla. Eh... Bueno. Eh... Operación Las Vegas. Algo que decir de Operación Las Vegas. Algo que decir. Richard Harrison. Brita. Un ninja. Una ballesta con flechas sin punta. El desierto. Descampados. Tiroteos. Bueno, algo... Que es que es tan, tan maravilloso. Tan maravilloso que... Que es que no... Es indefinible. Es una película que hay que ver sí o sí. Bueno, mira, ya sabes que estoy pensando... Haz eh, a row above... Que se va a llamar... Se va a llamar... Operación Las Vegas. Está mal escrito. Ay, qué tiquis miquis que sois. Operación Las Vegas. Qué tiquis miquis que sois. De Operación Las Vegas, eso, eso tiene que estar así, lo siento mucho, pero eso tiene que estar así. Operación Las Vegas es una joya, es una joya que misteriosamente no es muy conocida, pero eh, tenéis que verla sí o sí con gente. Los ninjas que brotan, eh, el guardaespaldas, mi personaje favorito, los tiroteos sin humo, la música en bucle, amo esta película. Es algo que, que merece la pena estar ahí, sí o sí, y tenéis que verla sí o sí. Siempre, con un grupo de gente, siempre. Operación Las Vegas, siempre que me recomendáis, recomiéndame una peli cutre para ver, siempre Operación Las Vegas. Siempre. No puedo decir mucho más. Bueno. Eh... <risas> eh, pistola de clavos, no hay algún masacre. Bueno, eh, es una película extraña, extraña de ver. Eh, muy mala película. ¿Vale? Según leímos en, en internet, el guión original eran 80 páginas, pero por tema de presupuesto se quedó en 25 páginas, por eso hay escenas que están estiradas hasta la saciedad y otras que no tienen unión entre sí, provocando que sea un pastiche que hay muchas cosas que no tienen sentido. Pero eh, tiene unos diálogos maravillosos, tiene unas situaciones rocambolescas, pena que, bueno, tiene muchas escenas más 18, muchas... De hecho, hay veces que está rozando el cine X. <ríe> así os lo digo. Y bueno, es algo demencial. Que, que, que es que os lo vais a pasar súper bien. Súper bien. Entonces la vamos a poner en. Oh, en divertida. Ya pasamos a segunda fila de divertida. Que creo que va a ser la categoría que más vas a recibir. Pistola de clavos. Tiene un divertido del canal random. Os lo vais a pasar muy bien. Bueno, Robo War. Robo War, la copia italiana de, de Predador. Predator para los amigos es básicamente la misma película de, de, de Predator de Arnold Schwarzenegger prácticamente es la misma película solo que cambiamos a un alienígena por un robot de un super robot de la guerra del vietnam o sea como si juntamos Predator Robocop y soldado universal vale soldado universal y Robocop ¡pa! creamos un monstruo juntando estos dos conceptos y lo pegamos en Predator, porque prácticamente es la misma película, tenemos prácticamente los mismos personajes, que van muriendo en el mismo orden, de la misma manera, prácticamente todos y bueno, es una copia tal cual, a mí me encanta yo creo que he visto más veces esta copia que, que Predator del Schwarzenegger, me gusta más la música de esta película que Predator del Schwarzenegger, es horrible, lo sé habla muy mal de mi gusto, lo sé pero es así entonces me lo paso muy bien, pero no es una película que sea para reírse en grupo porque es que es una copia, es que es una copia tal cual entonces la vamos a poner en se puede ver por el entretenimiento pero las risas, mmm, escasitas bueno, Zombies Paletos volvemos con Troma, volvemos con Troma eh, bueno eh. ¿qué podemos aportar de Troma que no sepamos a estas alturas? una película de zombies que tiene eh, violencia que tiene necrofilia, que tiene gore, que tiene gente en pelotas. Bueno, eh, el momentazo del soldado me voy a romper una uña y que se va a saludar a los zombies. Bueno, Zombies Paletos es un referente del cine de zombies. Perdón, me he venido muy arriba, ¿no? Un referente del cine de zombies, no. Es <ríe> un referente del cine cutre, uno de los títulos más recordados de la troma. Y bueno... Obviamente está hecho con un toque de comedia, pero es tan maravilloso entre el cutrerío, las burradas que hay y, y, y, y, la, y la diversión, sobre todo por el personaje que, que no para de ver, que Zombies Paletos, sin dudarlo, se va a maravillosa. Vale. Bueno, y por último, bueno, por último, aunque quedan unas pocas, pero llega Rotor. Rotor, otra película que tenemos aquí. Nos ha dejado esta gran frase de soy como un cementerio, lo acepto todo. ¿Qué podemos decir de Rotor? Esta copia de, de Robocop y de Terminator a la vez. <risa> un super policía que se dedica a ejecutar gente que corre mucho en la carretera, básicamente. Bueno, eh, estas gran frases, estas grandes frases como El cementerio, soy un cementerio, lo acepto todo. ¿Qué crees que es esto? ¿Una película mala de ciencia ficción? El robot odioso, los bailes, eh, tú no eres indio, mírame los pómulos, si, soy un, si no soy un indio soy un mariquita. Esos tiroteos en los que tiene fallos de récord porque va cambiando su pistola. La velocidad a la que van dando rotor, rotor andando entre las sillas. Bueno, es que, es que no se puede decir nada más que, que, que una A, una maravillosa para rotor. conda Este. Uy, la que he liado. Uy, la que he liado. Esto. La que he liado. La que he liado por, por, por hacer lo que tengo que hacer. Perdonadme un momento. Porque Piraña Conda tiene un lugar para ella. ¿Vale? Ese es el lugar que corresponde a Piraña Conda. Eh, creo que es el momento más bajo de Roger Corman, una película que se me ha pedido hasta la saciedad, hasta la saciedad, hasta el punto del acoso, que es yo creo que de lo peorcito que he visto en mi vida. Es mala hasta para ser de Asylum. O sea, es algo absolutamente horrible. Es una película que se pone en televisión por la tarde para que la gente se duerma la siesta viéndola. Una película que no tiene absolutamente nada destacable. Nada. Nada más que un bicho digital, mordiendo a la gente, bueno, mordiendo así y saliendo una nube de sangre y eso se supone que es gracioso. Perdonadme, yo no sé si es brecha generacional, pero yo no entiendo esta película, por qué se me ha acosado tanto con ella, pero es algo asqueroso. Algo asqueroso que, que, que, que nadie debe ver porque es aburrido, malo, no sé si intenta ser gracioso y falla, no sé cuál es su intención, no sea que juega piraña pero terrible. Y que salgan 10 tetonas no la convierte en una peli divertida, amigos. Si queréis ver tetonas, hay muchas en la red. Vale, pasemos a otra cosa que esto ya es muy desagradable. Eh, serpientes en el tren. Eh, bueno, pues Asylum. Ya he hablado de Asylum. Es una película que todo lo interesante pasa en los últimos 8 minutos, más o menos. El resto del tiempo nos están presentando a los pasajeros del tren que no nos importan nada. Que si uno se pone a ligar con otra, que si una tráfica con drogas, que si hay un policía persiguiendo, que si hay unos mafiosos... Las serpientes no se sabe bien bien cómo llegan, resulta que la mujer del brujo luego es la serpiente y que se come el tren, no tiene sentido nada. Y una película que finaliza con un Deus Ex máquina, que además es Deus Ex máquina de manual. Aparece un tornado, se lleva a la serpiente y el tornado se desintegra. Horrible, horrible, aburrido y... y... Sin sentido, no merece la pena en absoluto Una copia bastarda de Serpientes en el avión Que ya era mala, pues si hacemos una copia bastarda Pues sale esta cosa A otra cosa Street Trash Bueno, a ver Street Trash eh... Street Trash, Street Trash Es duro, es duro Decidir qué hacer con Street Trash Porque en cierto modo es una película absolutamente infumable Sabéis que está la dice en colaboración con, con Videoback. Porque no éramos capaces de verla entera Así que lo que hicimos fue ver yo una mitad Ver back otra mitad porque, porque es muy dura de ver Luego la vimos en directo Y la verdad es que en compañía O sea En compañía te lo pasas bien Pero solo es absolutamente insoportable Entonces voy a ponerla Voy a ponerla en se puede ver Siempre teniendo en cuenta que es en compañía Solo no, en compañía ¿Vale? Porque tiene eh, escenas absolutamente maravillosas Pero... Salvo unas cuantas escenas maravillosas, el resto de la peli es inaguantable. Pero, ¿son tan buenas esas escenas? Que merece la pena comerte todo el tostón con tal de verlas. ¿Eh? Todos sabemos de qué hablamos. ¿Eh? Toma, te paso esto, Pásame la que es mía. ¿Mm? Solo por eso <ríe> la película la voy a poner en Se puede ver. Vale. Sudor frío. Bueno... Sudor frío. Ya sabéis que tuvimos un problema con sudor frío. YouTube se saltó sus propias normas porque según YouTube puedes poner imágenes de otras personas. Según YouTube hemos puesto imágenes de todas estas y no ha habido ningún problema. Pero sudor frío, bueno, por algún motivo está fuera, pero he decidido incluirla porque quiero hablar de ella. Sudor frío es eh, la peli cutre por definición. Es una peli de mierda, mal escrita, mal dirigida, pero su director no solo la ha hecho en serio, sino que va de estrella por la vida, ¿vale? Eh, si alguien habla mal de la película, le escribe amenazándole. Esto lo hace también el director de, de Operación Las Vegas. Bueno, ya murió, pero lo hacía en su momento. Entonces, eh, Sudor Frío es una peli horrorosa. No se puede rescatar nada de ella. Nada, o sea, el desarrollo es estúpido. Estúpido, es que no hay más. Es sumamente mala, y que su director vaya de estrella por la vida... Hace que Sudor Frío vaya a maravillosa. Es una película absolutamente penosa, pero tan mala, tan mala y tan mala inintencionadamente, que está a la altura de las grandes. Entonces, hay gente que ha resubido el vídeo, pero lo podéis buscar si queréis, pero si queréis una tarde de risas, poneos Sudor Frío y recordad cuando la veáis que esa persona, la persona que ha escrito esto, va de estrella por la vida. Recordadlo bien. Velocipastor <risa> Velocipastor Bueno Volvemos a lo mismo, aquí tenemos una brecha generacional Velocipastor a mí es una película que me pareció Aburridísima Aburridísima eh... <coughs> Es que no sé, no sé muy bien Qué hacer con ella Porque es una película que obviamente está hecha en tono broma Podremos catalogarla Como un Hard Rock Zombies Está buscando ser comedia, pero es que es muy aburrida. Solo hace gracia la última escena, que ya sale el tipo disfrazado y demás. Que ya la habéis visto hasta la saciedad, supongo, esa escena. Pero fuera de ahí, no le encuentro no le encuentro sentido. Tiene un montaje absurdo, buscando la risa, pero es que no, es que no. En un grupo de amigos pega, porque tiene escenas graciosas, el tipo disfrazado solamente. Entonces, no lo voy a poner en corrección Insensatos, pero la voy a poner en Se puede ver... Siempre rodeados de amigos, pero no es algo que, que yo os recomiende. ¿eh? Os recomendaría cualquiera de estas de arriba antes que, que Velocipastor. Los chavales jóvenes <coughs> seguramente os digan que es la peor la peli más divertida mala que han visto. Tal. <coughs> Dudo mucho que quien la haya visto entera pueda decir que, que es divertida porque salvo las partes finales pff, ni fa. Bueno, el Caracol Peligroso contra los asesinos del Kung Fu. Eh, hostia puta esta es una muy mala película, china de artes marciales bueno, se supone que es de artes marciales porque tiene dos escenas sueltas ¿vale? dos de artes marciales y tres, cuatro minutos al final que son una absoluta delicia pero pero no merece la pena no merece la pena en absoluto es una película muy aburrida, muy, muy mala película y la vamos a poner en corred insensatos eh... La parte final merece mucho la pena, pero solo esa parte, ¿vale? Si podéis buscar esa escena, el resto, el resto ni lo veáis. <ríe> solo merece la pena esa escena. Siguiente, tiburones en Venecia. Bueno, pues otra más, no es Asylum, no recuerdo ahora cómo se llamaba la productora, pero es el rollo de Asylum. Eh, pegar bichos digitales, eh, imágenes robadas de documentales y actores fracasados. Vale, bueno, que los ponen aquí pues para que se ganen la nómina con sus cincuenta y pico de años intentando hacer que. intentando hacer ver que tienen 30 años. <risa> lo siento, lo siento, soy cruel, pero es lo que pienso. Entonces, es una mala película, pero tiene momentos tan divertidos como la persecución, que es la misma calle una y otra vez. Baldwin poniendo la misma cara siempre, eh, lo estúpido del desarrollo que Está enterrado un, un tesoro bajo el agua Nadie lo ha visto Tienen cuerdas colgando por la ventana con mapas Y nadie los ha visto eh, Bueno, eh, algo que, que, que no, no, no entiendo bien bien Que pensaban, pero es una película muy divertida Y os lo vais a pasar genial Buscando fallos, porque No sé, no sé aunque lo he dicho antes, creo que con Aquaslas Tiene tantos fallos Tantísimos fallos Que solo por buscar los fallos eh, Os lo vais a pasar muy bien, así que la vamos a pegar en Se puede ver Vale, eh, Killer Sofá, eh, Killer sofá, el vídeo más visto de la sección, eh, bueno, la portada es clickbait, ¿vale? Ya os lo aviso, la portada es clickbait, no esa escena, ese sofá con los dientes, eso no sale en la película. Bueno, pues ¿qué hacemos con Killer Sofá? Killer Sofá es una película que es aburridísima, aburridísima, eh, no pasa absolutamente nada hasta... ...más de una hora de película... ...el resto del tiempo es pues... ...la chica con sus traumas... ...todo el mundo me quiere... ...porque estoy muy buena... ...todo el mundo se obsesiona conmigo... Eh, ...las amigas que le van... ...es una película... Que, ...que... ...puedes pasar la cámara rápida... ...y te vas a quedar igual... ...salvo por los momentos concretos del sofá... ...la parte final es maravillosa... ...¿vale?... ...porque... ...yo no sé si es ya en plan broma... ...o es en plan... <ríe> ...en plan que no sabían resolverlo... ...y al he hecho de cualquier manera... Pero la voy a poner en un se puede ver ¿Vale? Solo por, por las escenas del sofá Y esa confesión de No sabía que era ilegal cortar piernas de la gente Solo por eso creo que merece estar en se puede ver Ahí la dejo Vale, siguiente Vacaciones del terror Bueno, bueno, bueno Vacaciones del terror Una película que los mexicanos Nos habéis estado durante años Pidiendo que hablemos de ella Una película que tiene un mimo detrás Increíble es una película que, según nos habéis dicho, han puesto en la tele millones de veces. La habéis visto todos los mexicanos hasta la saciedad. Y es una película que, no sé, a mí me parece entrañable. ¿eh? Y, y la disfruté mucho, la he visto ya tres veces en unos meses. Y considero que es muy divertida. Lógicamente tiene sus carencias. A lo mejor está hecha para asustar a niños. un poco quizás el rollo Gremlins, que a un niño pequeño le puede dar miedo y una persona mayor la ve con ternura. Esa muñequita que va rompiendo cosas... No sé, lo disfruté mucho y creo que va a ir a divertida. Creo que va a ir a divertida porque es una película muy disfrutable. Siguiente. Eh, ¡Hostia, el cazador ninja! Bueno, bueno, bueno, bueno. Los hermanos de Rick dando patadas... Eh, esos saltos temporales de 20 años, cejitas dando, explotando cosas con, la, con las manos, recibiendo lanzazos en el pecho, desnudando a las chicas con sus manos, una película en la que no para de suceder cosas sin parar, literalmente sin parar, durante todo el metraje, todo el rato hostias, hostias, personajes que no sabes quiénes son, pero se dan de hostias con todo el mundo, zombies de ácido... Bueno, es algo maravilloso. Y como dije en el vídeo, se ha metido de cabeza en el top de maravillosas. Y por último, por último, yo compré una moto vampiro. Una película que como su propio título indica, pues es una moto que es vampiro, que podemos esperar de ahí. Eh, algo muy divertido, es muy divertida. Peca un poco que, que es demasiado larga, ¿vale? Dura hora y cuarenta. Mm, hora y 40 no parece mucho si hablamos de cine normal, pero hablando de películas de serie B como todas estas el estándar son 80 minutos y estas son 100 minutos, es bastante más larga que las habituales y eso le resta un poco pues, Se podía dar la sensación de que se podría haber hecho eh, algunas escenas más cortas o haberle agilizado un poquito el ritmo pero aún así eh, yo compré una moto vampiro creo que es un clasicazo a tener en cuenta quizás no no está entre las mejores, pero a mi gusto va a ir en divertida y me acabo de dar cuenta que me he olvidado de Troll 2, que también la tengo por aquí, y Troll 2 por supuesto va maravillosa, me he olvidado de meterla, no sé bien bien por qué, pero Troll 2, no hay nada que pueda decir de Troll 2, estos goblins con careta, el Oh My God Boy, los potingues verdes que se comen a la gente y la convierten en planta... Bueno, Troll 2, no sé por qué me he olvidado, pero debería ir aquí. Bueno amigos, pues aquí queda la tier list de, de películas horribles, películas de serie B, que si de algo sabemos en esta vida es de esto bueno, estas son las películas que han salido este año durante el 2021 saldrán otras y si esto os gusta, pues al finales de 2021 hacemos otra nueva con, con las películas que iremos sacando, no os preocupéis que hay material, sin que me ponga a buscar nada, hay material para tres años de, de películas horribles, así que tenemos tenemos tiempo ahora que se ha afianzado como, como sección fija del canal bueno amigos, pues lo dicho, si sí, en algún momento eh, alguien nos dice, tráete una película para ver, una película mala, que la veamos y nos riamos, una película divertida para verla en un grupo sin hacerle mucho caso, o si alguien nos recomienda, si alguien nos pide recomendación sobre una película de serie B, pues esta que da la recomendación, siempre Operación Las Vegas, luego Las Maravillosas, Divertidas y evitad estas de aquí, estas de Corred Insensatos, ni las veáis ni se las recomendéis a nadie. Bueno amigos, pues hasta aquí la tier list ¿Qué os ha parecido? Ahora me interesa vuestra opinión Si habéis llegado hasta aquí, pues eso eh, Si estáis de acuerdo con el ranking, si hubierais levantado Alguna más o menos, sobre todo Decidme los más jóvenes qué se supone Que tiene de divertido Piraña Conda, porque yo De verdad que no lo entiendo Y bueno, pues aquí queda, no sé cuánto ha durado el vídeo Seguramente ha sido un vídeo larguito Pero bueno, eh, gracias por haber estado hasta aquí Si lo habéis visto, y nada, nos vemos pronto Besitos